Aquí llevamos varios juguetes, unas ¿no? muñequitas, pero imagínate el niño sí, cuando va, se enoje con la mamá o con el papá. Bien, y si duele. Bien noqueado va a terminar. Porque sea boxeador, también oh. puede ser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo video Por fin, Mario, se llegó el momento, se llegó el día Tan esperado de que recolectamos En varios días como dos semanas, sí, Mario Sí, incluso hicimos ¿fue dos, poquito? Dos, dos en vivo <ríe> Para poder comprar juguetes Exactamente, para los niños, Mario Se llegó el pues... día de comprar los juguetes para todos esos niños Y ahorita en este video los vamos a elegir Vamos a comprarlos, vamos a ver Vamos a tratar de equilibrar el precio Para Ajá, que poder comprar más, más, más y más Sí, para ah, darles a varios niños nomás sí, a unos vamos. ciertos cuantos Como les comentábamos en los en vivos Vamos a ver qué, qué hay acá adentro Fíjate, Mario el año pasado yo sé que muchos a lo mejor no vieron el video, pero sí. también venimos a esta misma juguetería, sí, pero traíamos menos presupuesto traíamos menos, el día de hoy pues nos ayudaron ustedes, los suscriptores, y pues vamos a tratar de elegir, hay de todo para comprar aquí, aquí lo compran la mayoría y se puede puedes comprar más variado y con más exacto. calidad exacto, y pues ahorita vamos a ver qué, qué podemos escoger, porque ah, mira, exacto. también hay carritos hay muchísimos carritos, muchos carritos fíjate, a los niños les gustan los carritos y a las niñas de vuelta podemos regalar muñecas, exacto cuando agarraban las muñecas del año pasado bien emocionante. Sí, y también ya. cuando agarraron los carritos, Mario, ¿recuerda cómo los niños emocionaban? El carrito como tipo trailercito. Mm, estaba ver, chido. Ahora no se ven, pero se ven estos. Ajá. Así que, que ahorita vamos a ver qué podemos elegir para los niños. Decidiendo por cuál llevar Ajá, o sea, esos perritos. Vamos a, a llevar estos, Mario. Fíjate, son bastantes. Estos los vamos a dividir para que les toquen a más niños, pues. Pero se nos hace que no sé si de uno o de a dos. O. Uno de estos. ¿Qué escogemos, Mario? Eso es Estamos decididos. Ese es para los niños. Ajá, exacto. Para los niños. Para las niñas, ahorita vamos a ver qué vamos a llevar, Mario. Vamos a ver ya esa muñequita. Esta, esta muñequita que nos gustó, la verdad. Está bonita. No sé si a ustedes les gusta. Podemos llevar varias de estas. También podemos llevar de estas. Acabo de ver esta. Pero se me hace muy chiquita esta. Está muy chiquita. Sí, esta ah, muñequita. Ah, ah. Vamos a llevar de estas porque viene con su jueguito. Y yo pienso que a las niñas les va a gustar. Porque ese concepto de muñeca es, pues nuevo, Mario. No, no, es este tan anticuado como lo que son estos pues es un poquito más nuevo este concepto Muy también bonita. un problema que nos pasó Mario que hay que comentarles, esta vez hay juguetes que aún no llegan se acabaron más que nada Mario porque pues es tiempo de dar, tiempo de que compran muchos regalos también para dar hay muchísimas personas que compran así como sí, nosotros sí, esta mucha vez, cantidad para regalar, Ajá, para regalar. políticos, personas para casas, hogares, de todo, de y, todo. Y, y se aquí, acabaron y varios como aquí, juguetes como aquí venden, pues muchos juguetes aquí vienen todo el mundo, igual vamos a comprar lo que hay aquí. Sí, vamos a comprar lo que hay aquí porque se nos haría muy tarde comprarlos después, porque si nos esperamos, esperaríamos hasta tres o cuatro días más y eso nos atrasa sí, hasta para entregar claro. los regalos. De este estas, Mario, de las que te digo tendríamos que hacer esto. <risa> toda, toda, toda. Y así que son varias. ¡Uy! Sí, cuidado. Voy sí. a desarmar <risa> la juguetería. ¿Una pistolita? No, pistola. Fíjate. No, pistolas no, Mario, No, pero pues está chido este, mira. Ah, es pistola para disparar los sí, patitos. Sí, para disparar patitos ah, y me gusta. Eh. Allá atrás de ti estaban mirando esto. Está chido también este. Oh, para hombre, construcción. Es para no, que se enseñe a trabajar desde niños. una guitarrita. <risa> <risa> exacto. <está, risa> como <risa> No, ¡Qué gacho, güey! Pero enseñarle. está chido, güey. ¿eh? Es como que si pusieras un trajecito de doctor, pues aquí está. albañiles. Aquí se les dice albañiles. Sí, albañiles. Que son niños albañiles. Ajá, vamos. exacto. Un niño trabajador. Es bueno eso. No, se merece hasta más regalos. O, o para que sea boxeador también oh, puede ser. Oh, son duros. ¿verdad? Es de carne Sí, pero Mario, eso ya se es elevan un poquito del presupuesto. Sí, sí. Está el chipote, el chapulín colorado. Ah, el chipote chillón. ¿Cuánto sale? Uy, oh, sí suena, mira. Ahí está entonces a ver, dale 30 pesos A mí estaría chido No más que No sé si los niños actuales Conozcan al Chapulín Colorado Si lo conocieran Lo llevaríamos Pero la neta No sé si lo conozcan Pero pues está chido llevarlo? Te van unos No, pero imagínate el niño Cuando llevarlo? se enoje con la mamá O con el papá O con, o con el familia, hermano O con, con, familia, o con, familia, con, familia, con el amigo Calla. ¿eh? Y si duele Bien noqueado Va a terminar No, mejor no Entonces eso no. Entonces vamos a decidir por carritos Hay que elegir bien Y ya les mostramos Mario ¿Listo? ¿Ya listo? ¿20? ¿22? ¿22? Ajá. Entonces, ¿ahí cuánto aquí, irá? no sé. <risa> ¿No sabemos? No sé. Pero entonces, miren, aquí llevamos varios juguetes. Llevamos de estos, llevamos de esos camioncitos de carga. Y llevamos muñequitos Soldados Que a todo el mundo le gustan los soldados A mí me encantaba vemos, Mario Vemos ahí wey, ¿Cuánto va? Vamos sí. eh, Que nos hagan la cuenta Y ya después cogemos las muñecas Sí, porque yo pienso que Ya nos pasamos sí, Eso solamente es para niños Ajá, exacto Solo, solo niños Mario, faltan niñas Estamos escogiendo los juguetes de niña eh, La verdad No tenemos muchos gustos para niñas Pero espero y les guste Miren eso Son tres diferentes tipos de De, de juguetes de niñas Unas muñequitas Ajá Unos tipos de bolsitas con lentillas y unas cartas Ajá, que son exacto. como Platito, para la comidita para, com Ajá, para el, el com té. Rico. Y ya pues con eso completamos Mario, pues volvimos aquí. Eh, es otro día Mario, nomás que todos están viendo todo así rápido, uh -huh. pero pues Mario, hubieron unas personas que también se agregaron pues a la ocasión y por eso venimos otro día, que son Rosy y Javier Escamilla, Mario. Sí, verdad, sí. verdad, ayer ayer, ayer los vimos personalmente Ajá. y nos dieron 50 dólares para poder comprar un poquito uh -huh. más juguetes. Exacto. Y pues ahorita es lo que, venimos, es lo sí, que Así venimos. que ahorita Venimos a comprar lo que son más juguetes para los niños Con ese dinero que nos dieron ellos Sí, Y pues Ahorita vamos a ver cuánto nos alcanza Y de todos modos, muchísimas gracias sí. A todos, ¿eh? A toditos sí. De los que muchas nos apoyaron para esta ocasión. Exacto, muchas gracias. Nosotros sabemos si ustedes lo hacen de corazón. Ah, exacto. Ya, ¿Ya elegimos regalos para Ajá. niñas y para niños. Más que nada los que nos faltan. Sí, los que nos faltan. Ya llevamos, pero o sea, con lo que nos ayudaron Rosy y Javier. Pues vamos, vamos a tratar de sí. completar. Ajá, para, para niñas. Ah, claro, entonces exacto. vamos a seguir, Paul. Mario, ahora sí ya salimos con los juguetes. Aquí están los de para niño y para niña. Esas son las dos variedades que vamos a llevar. Realmente son como... Para 25 niños, 20 niños. Estos esto ya fueron extra de Rosy, de de Rosy y de Javier. Ajá, que ayer los vimos y, y nos dijeron: los queremos apoyar. Con un poquito más de regalitos y nos dieron 50 dólares y pues ahí llevamos los... Sí, ahí llevamos tira. para niñas y niños. Ahora sí, ya llegamos aquí a la casa, sí. ya compramos todos los juguetes. Como pueden ver, son bastantes juguetes, Mario. Sí. Variedad, hay para niño, para niña. Sí, hay de todo. De, dentro verdad, de poco, estuvo, estuvo en, bien. en el siguiente video, los vamos a regalar. También, Mario, cabe recalcar que aquí hay unas despensas que esas las va a dar en el y canal de Héctor El Cremas. Sí. Nuestro papá junto a mi mamá Blanquita y ahí vamos a andar todos, pues... Juntos Y nosotros pues como pueden ver pues Son muñecas Son Exacto. pelotas Son espadas cogimos espadas Espadas para ver. todos los niños Para que jueguen espadazos Para que Exacto. jueguen Exacto Ahí los, Pues a ver Cómo nos va muñecas, muñecas también Mario Lo tradicional Que son soldaditos Y obviamente Para las niñas Mario también Unos tipos Como accesorios Lentecitos Bolsita y todo eso Pero antes Antes de todo esto Quiero agradecerle A todos que nos apoyaron Exacto, Aquí verdad, tengo una lista todo. Estos regalos también Son por parte de Juan Berger a Valencia, Modesto Ponce, Raquel Miranda, Aaron Salas, Ramiro Santis, Germán Martínez, José Flores y Elsi Flores, Ubaldo Rafael Velasco y el Chile Mexicano sí, que sí, se llama sí. Carlos Flores. Y pues en verdad todo esto se hizo gracias a ellos, nosotros solamente los vamos a repartir en nombre de ustedes, de verdad muchísimas gracias sí, por apoyarnos no, sí. en todas esas dinámicas que hicimos en esos dos en vivos que hicimos ahí estuvieron apoyándonos siempre firmes y pues dentro de poco verán el video donde vamos a entregar sí, esos regalos sí, porque no obviamente son muchísimos, Mario, les va a alcanzar a todos los niños. Se les agradece mucho a todos que nos apoyaron exacto. de vuelta de corazón, de Hay todo, todo corazón, corazón, neta. También decirles que de todos modos a los que no apoyaron, de todos modos los que nos agradecemos sí, también. porque todo esto del canal y todo esto que hemos estado es haciendo por, ustedes. por el año el año pasado y este año es como dice Mario, por ustedes, de verdad a muchísimas sí. gracias y tan solo Mario, recordarles que en los videos Sí, los vean, like, los vean dejen su es, like, suscríbanse y vayan a seguirnos a Instagram y a Facebook. Exacto, y también vayan a seguirnos a TikTok que ahí vamos a estar subiendo también un poquito de resúmenes de todos los videos. Esperamos les haya gustado este video que fue solamente la compra de los regalos para sí, todos los niños, exacto. lo que vamos a dar de regalo a los niños Mario, que son juguetes y pues nos vemos hasta el siguiente video. Exacto Muchísimas gracias bye. a todos ellos que nos apoyaron que también pueden estar comentando, eh. Exactamente. Es mi falla, ahora sí. Y vamos, agradecimientos. Vamos. Muy, muy Hasta repartirlo. Hasta luego.